detectar esta tendencia anual y poder trabajar unos casi 3000 pips a favor, a mi favor o sea, aquí hay una tendencia menor bajista en fractalidad eh, semanal ahí es donde yo me entro para trabajar ese impulso de eh, que, es del, eh, que es mensual del mayor que estamos viendo acá me voy a semanal y lo empiezo a trabajar esta es una zona para entrar. Esta es la otra zona para entrar alcista. Este ya es mucho más complejo aquí. Entonces aquí yo no optaría por entrar. No participo. Más bien participo aquí al alza. Y luego participo aquí a la baja. Se dan cuenta. Por eso las estrategias lineales que enseñan allá afuera. Dejan de funcionar, trader. Porque el, el ritmo del mercado siempre está cambiando. Y siempre está evolucionando. Si nos vamos más atrás en el euro. De hecho aquí... Muchos perdieron dinero, muchísimas personas. Díganme si en este año no. En el año del 2009, al inicio es también del 2020. Y luego miren que ahora sí empezó a hacer momento en el mercado. Dejó de hacer un canal de manipulación y ahora sí empezó con el momento una alza. Y luego empieza con el momento una la baja. Fue pues, pucha. O sea, imagínate, abre el año. Desde que abre el año que es aquí, crea el alto del año, cae 866 pips para trabajar, que yo me voy a semanal. ¿Y qué hago? Empiezo a mirar cómo entro en esta tendencia fractal bajista semanal a favor de la tendencia mayor bajista, de la tendencia mayor bajista que vendría siendo este de acá. Impulso, retroceso mensual, impulso. Y dentro de ese impulso hay la tendencia, una tendencia semanal. Y dentro del próximo impulso, otra vez, otra tendencia semanal a nivel fractal. Esta es la clave para tú tener... Éxito en el trading, obviamente vaya después acompañado de la gestión de riesgo, pero eso ya lo vas entendiendo a medida que analizas el mercado de manera institucional lo empiezas a entender instintivamente porque te empiezas a dar cuenta que hay zonas de error.